you <music> Hola, muy buena. Muy buena. ¿Me escuchas bien ahora? A ver si hablo a yo. Ver, sí, y... hablo. Me sigo escuchando, me sigo con, escuchando con, con eco, pero bueno, no pasa, eco, nada. no pasa. Si tú te mute, o sí, sea, si te mutea mutea mi audio o, de... o bajas el volumen o lo o que sea. Yo no, te, yo no escucho que retumbe tu voz ni nada por el estilo, no, vamos. Pero, todo pero, normal. Pero yo a mí sí. Sí. Quítate si no los cascos, a ver. A ver. A ver ahora. Sigo escuchándolo, eh. Sí. Yo a ti te escucho bien con total normalidad. Tú puedes bajar el, mientras que yo estoy hablando para la conferencia y eso, tú puedes bajar el volumen de de tu salida de audio, de lo que sea. De tu altavoce No, aquí no puedo hacer nada Esto no es como el string Que permite mutear a unos y a otros Sí, pero digo, del mismo sí. Tú estabas con el móvil, ¿verdad? Sí Pues baja el volumen del móvil un segundo y pruebo Bájalo a tope Ahora Ahora, se... ahora, ahora, probando Ahora sí se... se escucha mejor, se escucha mejor, sí ¿Será por eso? Vale. Pero vamos, que es que una, que una, una cosa un poco rara, que ya te digo que a ti te con normalidad, pero bueno, si me escuchas bien, no nos vamos a ir y no hay ningún problema, no nos dilatemos y, y comenzamos. Veo que también nos lo confirma algún comentarista del chat. Así sí, sí. Que, muy buenas tardes a todos. Disculpad ...este pequeñito retraso, pero ya están los problemas técnicos que lo han causado solventado... ...el motivo por el que se organiza desde NCTV, Navarra Confidencial, esta sesión en directo... ...viene a ser el interés, que en cierto modo se considera necesario, de indagar sobre la problemática del sistema financiero y monetario actual basado en la reserva fraccionaria con sistemas de banca central que ejercen en cierta connivencia estatal. Para ello he querido bueno hemos querido contar con alguien que sepa más de la materia. Para ello he querido invitar a Vicente Moreno Casas, que es estudiante de Economía, miembro de la Escuela del Escorial y coautor del recién publicado libro La Máquina Financiera del Espolio, escrito junto a Alberto Romero López y publicado por la editorial, Unión Editorial, que tiene sede en España, así como alguna otra entidad relacionada. En, en países hispanoamericanos como Colombia y Argentina. El libro está prologado por Miguel Ángel Sobastos, uno de los principales referentes del tradicionalismo libertario. Y tras haber hecho esta pequeña introducción, quisiera preguntarle, si bien podemos intuir, quienes no hemos leído el libro aún, de qué puede ir... Queremos que nos explique qué motivo llevó a redactarlo, no tanto en cuanto a sentimientos e intereses personales, sino como objetivo dentro de la batalla ideológica. Quiere decir que no voy a entrar ahora en los justos intereses personales, sino el motivo, porque, porque se supone que el libro es, sin ninguna duda, un gran recurso en el flanco intelectual de lo que tenemos que hacer contra mm. el monstruo demoníaco estatista y sus distintos tentáculos. Adelante. Exactamente. Bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer a Navarra Confidencial, así como a ti personalmente, por, por haberme invitado a esta la que es primera presentación de la máquina financiera del espolio y, y pues respondiendo a tu pregunta, es que justamente me había preparado un guión y era la siguiente pregunta que me gustaría tratar. O sea, tenía apuntado agradecimiento y después, ¿cómo surgió el libro? O sea, es que ha ido, eh, sin ningún tipo de diseño ni planificación, justo al grano. ¿Es cierto que te sigo escuchando un poquito, me sigo escuchando un poco, ¿eh? De eco. Ahora ve, si, ahora ya, sigo escuchándome, ¿eh? No he bajado el volumen completamente ¿No me oyes nada? Yo sí, sí, escucharte escucho, lo que quiere decir que he el volumen completamente Por si acaso, pero vamos, que escucharte escucho bien Vale, eh, a ver ahora, yo, yo me sigo escuchando con un poco de eco Si te puedes poner unos cascos tú a ver si es por eso A ver... Momento que estoy conectándolo. Lo que pasa es que tengo una especie de tripo que un poco, por eso tarda un poco más. A ver, ahora, a ver, a, ver, a ver. ¿Ahora? ¿Ahora ve ¿Me Mencio? oye? Eh, sí, te oigo, te oigo. Vale. Es si me gusta. Vale, sí, te si escucho bien te, bien, te escucho bien. Es que aquí, eh, donde estoy yo, me parece que también están viendo el directo. Así que no sé yo si, si será que se está. Igual es por eso. Se está solapando lo sí. que sea. Bueno, en fin, vamos al lío, que ya más o menos me escucho bien. Eh, ¿Cómo surgió el libro? Pues mira, eh, mi coautor, como ya digo, es Alberto, More, Alberto Romero, perdón, moreno soy yo. Y el libro surgió pues precisamente a propuesta de él. He de decir, como bien ha dicho Ángel, porque me ha preguntado, bueno, más allá de méritos personales, ¿cómo surgió el, el libro? Pues eh, básicamente es que el libro en sí no ha tenido casi en ningún momento eh, ningún casi componente de objetivo personal. N no por nada, sino porque eh, el libro... Es bastante sencillo, bastante breve, no es una aportación científica novedosa ni nada por el estilo, sino que más bien nuestra voluntad desde primera hora era divulgativa y así me lo trasladó mi amigo Alberto que... Perdona, estaba... un inciso, por si, por si acaso, en ningún momento he querido subestimar vuestra, vuestra voluntad positiva y loable hable, simplemente... No, no, si Porque ya lo hay he... gente que al hacer las presentaciones empieza a hacerme mucha ilusión, quería hacerlo... A la carrera, no sé qué, no sé cuánto, y quería ir más al fondo de interés. Sí, sí, sí, sí. Esto lo no entiendo. Curazo, sí, sí, lo entiendo perfectamente, Ángel. Si, te, si lo he entendido de primera hora, lo que es que me gustaría aclararlo también, por precisamente por donde ibas tú, por eso, porque eh, el objetivo principal de este libro ha sido, y es divulgativo. Eh, me llegó mi amigo Alberto, después de, de haber leído eh, alguno, la teoría austríaca del ciclo económico, que luego explicaré brevemente. Y me dijo, tío, yo he descubierto esto, eh, he visto lo que hay detrás del sistema bancario y del sistema de banca central, y yo no... O sea, ¿cómo es que la gente no sabe esto? ¿Cómo es que la gente desconoce lo que pasa de verdad en el sistema bancario actual? Eh, tenemos que hacer algo. Esa fue, su, Recuerdo esa frase, tenemos que hacer algo. Bueno, en principio, más que tenemos que hacer algo, me dijo, tienes que hacer algo. Porque yo estaba un poquito más adentrado en el mundo de la austríaca y demás, y él igual en ese momento no se veía con fuerzas para escribir un libro, que al final ha demostrado la fuerza sobradamente, ¿eh? sobradamente pero en un principio fue eso, y le dije, bueno, pues si vamos a hacer algo, yo no lo voy a hacer solo, lo tenemos que hacer juntos, y a raíz de ahí pues empezamos a preparar el libro, empezamos a leer un poco más en profundidad a los austríacos, también viendo algunos que otros libros documentales, y es cierto que el, a medida, nosotros íbamos con una idea, pero lo más curioso de todo es que a medida que íbamos escribiendo el libro o buscando información para escribir el libro, nos llevó eso nos llevó por otro derrotero, que finalmente ha sido lo que ha configurado el libro tal cual eh, hoy está escrito. Eh, así que si quieres, por empezar por algún punto, y como también tiene conexión con el título de la conferencia, pues podemos empezar explicando lo que es eh, la teoría austriaca del ciclo económico de manera bastante general porque si el libro es divulgativo la explicación también tiene que serlo tiene que ser lo sencilla para que se pueda entender eh, así que si te parece comienzo comienzo con ella eh, habitualmente sí dime sí empieza con eso vale fantástico habitualmente bueno muchos de los que saben de los que están en directo y que nos escuchan sabrán que el sistema capitalista o capitalista intervenido en el que vivimos, porque de libre mercado puro no tiene nada, eh, sufre ciclo económico cada cierto tiempo, ¿no? eh, Muchos recuerdan la Gran Depresión de en el 29, eh, otro, la Gran Recesión, que es como se ha titulado la última crisis que todos recordamos de en España o en el mundo con la caída de Lehman Brothers y demás. Eh, y es verdad que eso, que si miramos el desempeño del PIB, eh, durante el último siglo pues vemos que en el largo plazo bueno en el largo plazo más bien en el medio plazo tiene unas oscilaciones que es lo que llamamos ciclo económico qué respuesta da la teoría la teoría económica eh, habitual mainstream keynesiana neoclásica eh, te, eh, la síntesis neoclásica o neokeynesiana pues la respuesta que da a ello la explicación la explicación que da a esos ciclos económicos es que eh, por el lado de los keynesianos, por ejemplo, como decía Keynes, tenemos los... que son consecuencia de lo que llamaba Animal Spirits, que no sabemos exactamente lo que es, pero son esos, los Animal Spirits, que nos llevan a que de manera impulsiva, o como creo recordar que decía el propio Keynes, de una manera maníaco-depresiva, nos lleva a, a cometer inversiones irracionales. De ahí que el propio Keynes hablara de la de la eh, muchísima volatilidad o la inestabilidad de la propensión marginal a invertir. Eh, otros pues nos dicen que, hablando ya un poco más de, psicología, de economía con psicología, nos dicen simplemente que los ciclos económicos son eh, movimientos en masa eh, psicológicos que se producen. La teoría austriaca, desde el punto de vista de la teoría austríaca, que fue primeramente desarrollada, originalmente desarrollada por Ludwig von Mises en 1912, en su libro eh, Teoría del dinero y los medios fiduciarios, pues eh, él determinó que nada tiene que ver con cuestiones psicológicas o con meros espíritus animales, sino que hay una sólida fundamentación, en sus palabras, praxiológicas de lo que es eh, el ciclo económico. Y a raíz de ahí pues, empezó a estudiar cómo es posible que se produjeran eh, cada cierto tiempo Vamos, estos ciclos económicos que tanto daño, recordemos, hacen a la economía. Tanto desempleo, tanta miseria, aumento de desigualdad, aumento sobre todo de pobreza, etcétera, causan en la economía y que por ello tan importantes eh, son de estudiar. En ese caso encontraron un claro culpable, de quién era el, el que hacía que se produjeran esos ciclos económicos. Y determinaron que el culpable era el Banco Central. El Banco Central, el, si muchos no lo saben, es el encargado de lo que actualmente se llama política monetaria y lo que hoy se llama determinar la, el encargado de determinar la base monetaria, de también eh, supervisar y configurar todo lo que es el sistema bancario. Eh, y, bueno, luego veremos poco a poco que, cuál es la función y qué es lo que esconde ese sistema bancario. Pero, como decimos, el principal culpable de todo esto, o por lo menos el primero, era el Banco Central. Y se dio cuenta de ello, Mises, porque relacionándolo con la teoría del capital de von que eso lo desarrollamos en el capítulo 1, de manera bastante breve, se dio cuenta de que, eh, ya que hemos dicho que el Banco Central controla la base monetaria, básicamente, que son depósitos de bancos y, y dinero, el dinero en efectivo podríamos decir prácticamente que usamos, no el metálico sino efectivo en general, eh, pues se dio cuenta el, eh, se dio cuenta de que al alterar esa base monetaria de manera artificial, al reducir los tipos de interés a corto plazo principalmente, pues eso tenía unos efectos tremendos y súper descoordinadores en lo que es la estructura productiva. Esos efectos descoordinadores eran los que provocaban una expansión crítica y un boom económico que todos vemos, todos se acuerdan aquí en España de, de todo el mundo tenía un piso, todo el mundo quería una deuda para comprar un piso eh, y finalmente llegó un momento en el que esa descoordinación, eh, esa burbuja explota y llega el momento de la crisis, que por mucho es temida, pero que, por lo eh, que para los austríacos es el momento más sano después del boom, porque en el momento en el que se tienen que eh, volver a coordinar todas las inversiones que antes estaban habían sido invertidas o inmovilizados de una manera totalmente descoordinada en función a los planes y preferencias de los ahorradores y consumidores. En resumidas cuentas, no me voy a meter mucho ahí. Hay muchísimo en internet. De hecho, eh, esto igual es algo más técnico para economistas, pero la cuestión es que Ludwig von Mises luego apoyado por Hayek, Peter Hayek, que fue Premio Nobel en el 74, de ello hablaremos un poco posteriormente, pues se dieron cuenta de que el principal causante de las crisis económicas no era uh, algo uh, imaginario, algo irrelevante uh, o unos espíritus animales, sino que había un claro causante que era el banco central y toda la configuración del sistema bancario. He de hacer un apunte en este momento. Porque en el título de esta conferencia tiene puesto eh, aparece la palabra reserva fraccionaria. Eh, no sé si para situar un poco a aquellos que no lo sepan, dentro de la propia escuela austriaca ahora mismo hay, bueno ahora mismo lleva muchísimos años abierto el debate de si es la reserva fraccionaria o no es la reserva fraccionaria la principal, el principal causante de eh, los ciclos económicos. En ese caso tenemos que decir que personalmente no encuentro todavía posición segura eh, en la que poder situarme, si en un lado sí. o en otro, eh, y por tanto, para evitar cualquier problema, eh, en el libro hemos optado por obviar esa cuestión, eh, que igual sería algo más de precisión, pero que consideramos que es irrelevante en tanto y cuanto denunciamos el principal problema, que es el sistema de bancas centrales, ¿vale? que es lo que venimos también a denunciar o a criticar en esta conferencia. Así que, bueno, después de haber dicho que es el Banco Central el, el causante de todo esto, pues con los años eh, esto, es esto es reconocido eh, públicamente en la academia también. Por ello, Friedrich Hayek recibió un Nobel de Economía en 1974 precisamente por eso, por haber eh, dado una respuesta, una explicación basado en, en lo que previamente había desarrollado Mises, a lo que eran los ciclos económicos. Eh, sin embargo, parece que, aun a pesar de ese reconocimiento público que hubo, eh, esa teoría cayó en el olvido, incluso ha sido denostada de lo que es el Ministerio Económico, eh, y se entiende que no tiene ningún tipo de valor ni que ni mucho menos refleja la verdad. So resulta sorprendente, después de haber reconocido, eh, con un premio Nobel, que no es poca cosa, el valor de, de esa teoría. Esto nos llamó bastante la atención e incluso luego descubrimos un libro de un economista austriaco que se llama Mark Thornton, que eh, a raíz de unos papers que publicó en The Quarterly Journal of Austrian Economics hace 10 años aproximadamente, o un poquito más, descubrió que estudió, mejor dicho, a todos los austriacos que durante el siglo XX eh, predijeron con éxito todas las crisis económicas que sucedieron, cosa que a la vez monetaristas o keynesianos no hacían, porque a la vez que los austriacos advertían de la peligrosidad o, la, o el riesgo que tenía una expansión crediticia que se estuviera viviendo en el momento, monetaristas y keynesianos lo único que veían y recordemos también que eso pasó en la anterior crisis económica, lo único que veían era crecimiento sano y genuino, como aquel aquello que dijo Zapatero de la Champions League de la economía mundial. o algo parecido, ¿no? Entonces, eh, es cierto que hay, hay discrepancia en la cuestión metodológica entre el austríaco y el resto de economistas, que es muy importante, y eso hace que muchas veces el punto de partida ya esté bastante alejado. Pero es más, si nos ponemos en la posición metodológica de los propios monetaristas o los propios neoclásicos, como el propio Milton Friedman, positivista, que reclamaba que lo importante en la teoría era la capacidad predictiva de dicha teoría, es que, precisamente como demuestra Mark Thornton, es que la teoría austriaca del ciclo económico ha demostrado durante todo el siglo XX que es capaz de predecir... Todos los ciclos económicos, mientras que las teorías que inician y monetaristas, que recordamos un momento la de los Animal Spirits, movimiento en masa psicológico, no han sido capaces de demostrar ninguna de ellas. Entonces volvemos a la misma pregunta: ¿Cómo es posible que estas teorías no se le haga caso eh, si sabemos que la política expansiva del banco central y la actuación del banco central es distorsionadora, es mala y causa ciclos económicos? ¿Cómo seguimos confiando en el Banco Central? ¿Cómo es que los economistas siguen confiando en el Banco Central? ¿Los políticos? ¿Los gobiernos? Pues entonces ya pasamos de preguntarnos si era un error intelectual a pensar, oye, igual aquí hay algo más detrás. Igual no es que desconozcan la teoría, igual es que la saben pero la obvian, porque igual hay algo perverso. Y ahí es donde entramos de lleno en la cuestión de nuestro libro. Efectivamente, habrá quienes sepan lo que hay, aunque otros no necesariamente, porque como bien dijo Hayek, si los socialistas entendieran de economía no serían tal cosa. Me refiero a socialista en sentido amplio. Sabemos que hay distintos tipos, Eso, eso no, no solo ya en cuanto a que el socialismo no solo es economía, sino distintos grados, como bien definía Hoppe en su libro de teoría sobre el capitalismo y el socialismo, pero la cuestión es que, lo sepan o no lo sepan, el Banco Central se puede considerar como un elemento clave para el intervencionismo político económico, dado a que se puede expandir la masa monetaria, reducir los tipos de interés, lo cual a corto plazo da... Muchas facilidades, aunque la inflación con el tiempo es extremadamente letal y el dinero acaba perdiendo valor, las consecuencias más extremas obviamente se ven en países como Argentina, Ecuador y Venezuela. Aunque en Europa también vemos como el BCE no deja de devaluar el euro al perseverar constantemente en el bajismo de tipos. De hecho, se puede decir que, que hace unos años empezó una recesión que no han querido reconocer, salvo ahora bajo el, el pretexto pandémico, aunque ahora mismo no me voy a enredar con ello. Mm. Sí, Pero hecho... sí quisiera preguntarte... Sí, dime. Si, si en realidad encuentras sentido a la tesis según la cual la, la cuestión monetaria y el sistema de banca central es un elemento clave por parte de los estados para ejercer su poder omnívodo y estrangulador. Uh -huh. pues, pues mira, respondiendo a esa pregunta vamos al siguiente punto que tenía apuntado porque vamos directo. Eh, evidentemente, evidentemente que lo es y diríamos que es uno de los tentáculos más fuertes que tiene. ...precisamente por el desconocimiento... ...que la gente tiene sobre él... Eh, ...indagando ya más... Eh, ...después de decir... ...bueno y, y si esta teoría... Eh, no se, ...se conoce pero no se aplica... ...¿qué hay detrás?... ...seguimos indagando en la teoría... ...y descubrimos una cosa... ...que se llama... ...que Mises define como efecto cantillón... ...que es que... ...al contrario que otros muchos... Eh, ...que creen en la teoría cuantitativa del dinero... ...como Milton Friedman... ...o que malinterpretan las palabras de, de David Hume... El dinero no, cuando se imprime dinero, ese dinero no cae por igual a todo el mundo en la sociedad ni proporcionalmente a sus saldos de efectivo. Es decir, el dinero cuando se imprime entra por unos determinados canales y eso quiere decir que hay unos primeros receptores del dinero, unos segundos receptores del dinero o incluso gente que ni recibe ese nuevo dinero. Eso evidentemente tiene unas consecuencias que es lo que conocemos como efecto Cantillón que es que en el momento en el que ese dinero entra por unos determinados canales y esos canales emplean ese dinero, eso va a tener una consecuencia en la estructura de precios relativos. No ya en los pre en el nivel de precios, sino en los precios relativos. De ahí que luego se ven las burbujas que se dan eh, si el dinero que imprime el Banco Central entra primero a grandes empresas o bancos que invierten, por ejemplo, en bolsa o que invierten en eh, activos inmobiliarios, pues la burbuja se va a concentrar ahí porque la estructura de precios relativos se va a alterar aumentando los precios de los activos de dichos sectores o de dichos mercados eh, aupando una burbuja que se va a seguir retroalimentando con nuevo dinero y que finalmente terminará por explotar pero bueno, la cuestión al final, entendemos eso y demás pero vimos una cosa mucho más perversa en eso del efecto cantillón y es que tiene efectos redistributivos en efecto, el, la impresión de dinero, dado el efecto cantillón, es decir, que en el momento en el que se imprime dinero no llega a todo el mundo por igual, el Banco Central imprime dinero y no llega a todo el mundo por igual, pues eso implica que a la larga los primeros receptores del dinero obtengan poder adquisitivo a costa de los últimos receptores del dinero. En ese momento eh, vimos el. El, la configuración del sistema bancario actual y digo, bueno, ¿quién puede...? Eso altera la redistribución de la renta, pero no tiene por qué tener consecuencia en la desigualdad. Depende de quiénes sean los primeros y los últimos receptores. Entonces, en ese momento fuimos a ver quiénes son actualmente los primeros receptores del nuevo dinero. Y encontramos bancos, gobiernos, grandes empresas. A través de los estados, los, muchos receptores son lobby, sindicatos, etcétera Es decir, nos encontramos que los primeros receptores del nuevo dinero, que como hemos dicho, gracias a esa nueva impresión va a adquirir renta de los últimos o de los que no reciben ese dinero, pues son gente que ahora mismo está muy bien posicionada, que son, que, que, que cuentan con muchos favores del Estado y que además podríamos colocar dentro de lo que es el top 1 de riqueza de, de la sociedad. Por contra, encontramos que aquellos que nos tienen acceso al nuevo dinero, por ejemplo, vía crédito, son muchas personas pobres, muchos ahorradores que prefieren no, no vivir del crédito, sino ahorrar puramente, o mismamente, pues como digo, todas aquellas personas pobres que no tienen acceso a un crédito porque la, su renta es muy baja y, de hecho, el propio banco les deniega un crédito. Es decir, vemos, evidentemente, después de eso podemos presumir que exista un gran aumento de la desigualdad. Entonces, en ese momento, cuando descubrimos el perverso, la perversa redistribución de la renta que escondía la impresión de dinero, dijimos, aquí está la cuestión. He aquí por lo que eh, no quieren hacer caso a la teoría austriaca del ciclo económico. pero Porque con cada crisis económica, con cada vez que imprimen dinero, ellos luego eh, ellos están aumentando su poder adquisitivo. Pero luego es que empezamos a atar caos... Que fue lo más curioso y dijimos, vale, a, expansión crédito, imprimen dinero, ganan ese, obtienen renta a través de eso, hay inflación, llega el crash bursátil o el, o el crash de la economía y llega la crisis, plaf, explota la crisis. Tenemos recesión, aún así ellos ya se han hecho de oro antes de la recesión y precisamente los que normalmente tienen que apretar siempre el cinturón en las recesiones son aquellas eh, aquellos que menos dinero tienen, ¿no? Pues después de la, después de la recesión, eh, encontramos que echan la culpa a la deregulación, al libre mercado, a la libre iniciativa, y lo que emplean es más control, política eh, para barrera a la competencia, más regulación. Muchos recurren a las fusiones bancarias, y entonces en ese momento descubrimos que lo que hay es una máquina financiera del expolio, que funciona perfectamente y que y cuyo engranaje hacen que crisis tra tras crisis económicas concentren mayor poder que tiende en el sistema bancario hacia el monopolio y que les permite seguir con más impresión de moneda más impresión de moneda reducción de competencia reducción de competencia más impresión de moneda seguir extrayendo renta de los ciudadanos cada vez más renta y además concentrándola cada vez en menos más. la consecuencia de ello es inevitable es el aumento de la desigualdad por un lado ¿no? y la concentración de poder por otro. Y es que eso, es que hay datos sobre eso. Y hay una cosa muy curiosa que es el momento en el que, me parece que era en el año 74, si no me equivoco, el abandono del patrón oro dólar de Bretton Woods, se abandona el patrón oro dólar, muchos keynesianos les gusta mucho eso del patrón oro dólar porque había muchos controles financieros y atribuyen que era una época de estabilidad financiera porque había mucho control financiero, falso. Lo que había era restricción, a lo que a muchos les gusta, que es la impresión de billetes, a la impresión monetaria, digamos, a la expansión crediticia. Entonces, en el momento en el que había un patrón oro dólar, había restricción a la expansión crediticia y por eso no había ciclo económico, o por lo menos había una estabilidad económica y más si era en el plano internacional. Entonces, vimos que después del 74, en el momento de abandonar el patrón oro, patrón oro dólar, mejor dicho, en Estados Unidos empieza a aumentar la desigualdad. El 1% de las rentas más ricas de Estados Unidos empiezan a hacerse, empiezan a ostentar mayor porcentaje de la distribución de la renta en, en Estados Unidos. Y vemos como el abandono del patrón oro, es decir, la vuelta a la política de impresión de dinero, hace que en Estados Unidos vuelva a aumentar la desigualdad. Y no solo eso, sino que luego viene una crisis económica y luego viene otra. Y la desigualdad desde entonces, por ejemplo… Ha, ha, ha tenido sus más y sus menos, pero podríamos decir que ha aumentado bastante. No, de Ha habido una tendencia alcista, es verdad que eh, no ha sido una gran diferencia, pero ha habido una tendencia alcista y eso mismo estudian otros muchos. Eh, yo mismo tuve que hacer realizar un trabajo sobre eso eh, en Reino Unido y se comprobaba exactamente lo mismo, que después del abandono del patrón oro-dólar internacional, eh, el, la, impresión, la vuelta a la impresión de dinero, la desigualdad volvió a aumentar y volvían a ocurrir crisis económicas. Entonces. Por eh, cierto, ¿sí? me vas a perdonar, pero antes de seguir hablando sobre el patrón oro, tema acerca del cual te ni ha pensado hacer toda la pregunta, me gustaría hacer un apunte sobre lo que has mencionado con respecto a las funciones bancarias, que hay quienes la asocian al libre mercado y al capitalismo. Es cierto que el capitalismo tiene distintas acepciones, como. Estipular a San Juan Pablo II, pero hay mucha confusión y se tiende a decir que la fusión bancaria es cosa de la élite más fuerte, del libre mercado, de la desregulación, cuando en realidad, aunque la prueba de los gobiernos, lo que ocurre es que los grandes bancos forman parte de esas élites financieras que mantienen cierta connivencia con el Big Government. Eh, no necesariamente con gobiernos nacionales, también con otras esferas superiores, como en el caso europeo sería la eurocracia soviética bruselita. El banco, por ejemplo, el Banco Santander, presidido por Ana Botín, es un banco privado en teoría. Pero en realidad, esa señora forma parte de una élite. De hecho, está muy interesada en Pedro Sánchez por sus intereses políticos, personales y de élite. Incluso se dice que la hipotética función del BBVA podría ser con el Santander. La fusión de Caixabank y Bankia va, encamin va encaminada en ese sentido, porque en principio la eurocracia busca que muy pocos bancos y esto tiene varias ventajas. Por un lado, se refuerza el control dado que habría pocos entes, los cuales tendrían connivencia, aparte de que va a haber una serie de desarrollos tecnológicos acompañados de determinadas imposiciones políticas que van a favorecer ese control monetario y por otro, se va a estrangular, a estrangular la competencia y a establecer lo que es un oligopolio que de espontáneo no de espontáneo no ha tenido no ha tenido nada no ha sido porque se haya considerado así puede con lo más conveniente hay ciertas connivencias ministeriales y con cabezas de determinados bancos también decir que la quiebra del popular que fue comprado por el Santander, fue otro movimiento impuesto por la burocracia aunque tuviera el, bene, tuviera el beneplácito de ello Y la reserva fraccionaria, sé que no la habéis querido discutir, pero en cierto modo ayuda a la creación de, ma de masas artificiales dado que no hay un coeficiente de caja 100% en el que el dinero que uno ingresa en el banco se queda ahí tal cual, sino que hay du duplicaciones de determinadas proporciones que suponen una masa artificial que a, sa que a saber dónde se distribuye. Uh -huh. y Aunque una vez visto esto, y antes de, pas de hablar del patrón oro, quisiera preguntar si en realidad... Es tan importante el malminorismo sobre el, el tipo de moneda estatal que tenemos. Hay quienes dicen nos viene muy bien que sigamos en, en el euro por el porque imponen la porque imponen medidas de austeridad desde de Bruselas, porque así no tienen control los gobiernos na los gobiernos nacionales del sur que en cierto caso son más intervencionistas, sobre todo en contraposición con quienes gobiernan en los amados países frugales. Por ejemplo, alguien tipo Alberto Garzón o BP Grillo. Y, y por eso y por el tema de la austeridad, aunque eso es un poco discutible, se dice que es mejor seguir en el euro que en monedas nacionales como podría ser la peseta. También hay autores que desconfían de esas tesis incluso de la eurocracia como ente garante de la austeridad. El libro de Silipagos, que es una crítica totalmente austriaca al euro, no considera que la Comisión Europea y el Banco Central sean panaceas en cuanto a salud financiera y monetaria, incluso algunas veces han pasado por alto algunas cuestiones. Pero dicho esto, te cedo la palabra... Y quisiera saber si hay que darle importancia a ese mal minorismo o en realidad hay que empezar a desconfiar en sí de toda sistemática monet, de toda sistemática monetaria basada en el sistema actual. de Tantemano digo que sabemos que hay sistemas... Pero es que otro. esto es igual que todos los alimentos que no son saludables no tienen no causan el mismo daño a, a corto plazo. No es lo mismo a priori por beber tres litros de vino seguido a comer tres bolsas de patate, en el primer caso, heriedad absoluta y comer etílico, y en el segundo, pues, a lo mejor acabas poniendo kilos a no, a no ser que los a no ser que los quemes. Y ya a partir de ahí, pues, más o menos en función de las calorías que tengas. Pero bueno, ¿Sí? el cero es la palabra. No, yo desde luego desconfiaría de, cual, de, de este sistema más todavía, eh, pero es verdad y esa cuestión es bastante curiosa. Eh, Jesús Huerta de Soto eh, tiene un paper que se llama En defensa del euro, lo publicó me parece que en el año 2013, y él defiende el sistema monetario europeo, lo que, o por lo menos antes lo defendía ahora, no lo sé, tal y como está la cuestión. Eh, y la degeneración institu institucional que ha sido todas, todas y cada una de las instituciones de la Unión Europea, incluida el Banco Central, eh, en su momento defendía el euro como un marco que funcionara como proxy del patrón oro y por ello garantizara la estabilidad macroeconómica, por lo menos, de España. Es verdad que si lo vemos ahora desde el punto de vista de Europa, es como si España tuviera su propio Banco Central, es decir la repercusión va a ser la misma. El ciclo económico va a estar ahí porque el Banco Central, en vez de afectar solo a España, afectará a muchos países. Con lo cual, podríamos plantearnos que ahí el ciclo económico ya va a afectar incluso de manera internacional a varios países. No solo a España, si es que pasa en España. No solo en Francia, si es que pasa en Francia. Además, ¿qué mecanismo de disciplina 2 puede existir entre diferentes países, por ejemplo, vecinos, para que eh, los bancos centrales no lleven a cabo políticas monetarias expansivas o que causan crisis económicas si todos eh, los países vecinos eh, o que nos rodean estamos bajo la influencia del mismo Banco Central. Es como pensar que un Banco Central mundial va a garantizar o va a ser proxy de ese, de ese patrón oro mundial. Falso. Eh, yo creo que eh, como mucho tendrá crisis, conllevará crisis económica eh, mucho más fuertes, concentración de poder, burocratización, sin lugar a dudas. Y volviendo un poco al tema de antes, que se me ha olvidado comentar varias cosillas que creo que son importantes, al, al tema de la perversión o la maldad que esconde el sistema, que ya lo has dicho, confiar en el sistema, no. En absoluto confiar en el, sistema, y el, en el sistema, y es lo que venimos a contar. En la máquina financiera del expolio contamos que los gobiernos o las élites, como tú bien has nombrado antes, tienen dos formas de enriquecerse de, de manera no productiva. Una son los impuestos. El problema es que con el tiempo eh, han descubierto que los impuestos, pues si a la gente le suben los impuestos, se dan cuenta y es más fácil rebelarse con ellos. pero ¿Y, y si utilizan mecanismos mucho más complejos que tienen que ver con lo financiero, que, no se per, que la gente no se percata de ellas en el corto plazo? cómo es la política monetaria, cómo es la inflación, cómo son los ciclos económicos, cómo son políticas las competencias. Eso es teoría económica más elevada de la que no tiene conocimiento la mayoría de la población. Y por ello han recurrido a esos mecanismos para poder extraer renta de la población eh, sin necesidad de recurrir a los impuestos, que ya de por sí son bastante altos. Pero bueno, ese es el mecanismo principal que han usado y es el mecanismo que venimos a denunciar. Por ejemplo, eh, uno de los que primero se dio cuenta de esto, y, y eh, debemos de estar orgullosos los españoles por ello, eh, eh, Juan de Mariana, quien se dio cuenta de que el rey de aquel momento eh, bajaba la cantidad de plata de la moneda de Bellón para poder pagar la guerra. Es decir, eh, la política monetaria desde hace ya muchos años se ha usado como herramienta para la financiación de las peores actividades que, se pueden, eh, que pueden ser desarrolladas por cualquier persona, ya no digo por cualquier gobierno. Como luego veremos, la mayoría de ellas es enfocada a la guerra, es decir, a la muerte, a la miseria, a la destrucción económica y a la destrucción de vidas de muchísimas personas. En ello también tiene mucho que ver la Primera Guerra Mundial, por supuesto, y la Segunda Guerra Mundial. No faltaría más. Y es que, claro, ese origen, esa perversidad que hay o esa maldad que hay detrás de, del sistema bancario, pues nos lleva a preguntarnos, ¿cómo no? ¿Y de dónde surge el Banco Central o cómo aparece? Y en este caso fuimos a ver los orígenes de la Reserva Federal... En eso recomiendo, y lo recomendamos en el libro, un documental que se llama America from, from Freedom to Fascism, América de la Libertad al Fascismo, y la verdad que Aaron Russo intentó intentó eh, demostrar la inconstitucionalidad del impuesto sobre la renta, pero se topó con que el problema no era el impuesto sobre la renta, como decimos en el libro, sino que había un perverso mecanismo detrás, orquestado por la Reserva Federal, que nutría al gobierno a base de deuda y de expansión crediticia, ...y que lo hacía a cambio de extraer esa renta de forma implícita... ...y sin que la gente se diera cuenta a la población. Y entonces, en ese momento, nos fuimos a, la, a, a ver qué es lo que había pasado... ...y en el documental lo cuentan... ...y cuentan cómo la Reserva Federal surge en el año 1913... ...de una manera bastante sucia. Eh, tres altos bancos de aquel momento, entre los que se encuentra, por ejemplo... JP Morgan, que hoy es bastante conocido internacionalmente... ...pues se reunieron, es decir, la élite se reunió con con eh, algún con el secretario de, de Estado del Tesoro americano y decidieron eh, crear la Reserva Federal. Eh, es más, llevaron eh, la ley de la Reserva Federal a aprobar en Navidad, después de haber sobornado a muchísimos senadores y congresistas, la llevaron a aprobar en Navidad, cuando la mitad o muchísimos de las personas que estaban en o que integraban el Congreso, no estaban. Es decir, aprobaron esa ley eh, de, la, de una de las peores formas. Es más, luego en el libro recogemos unas declaraciones del presidente Woodrow Wilson en el que dice que ha arruinado, eh, que, que con la creación de la reserva Federal, Federal habían condenado a un país libre basado en la industria a los poderes de una élite que está al servicio o que usa... Eh, eh, los instrumentos financieros, y esas eran las propias palabras de Woodrow Wilson, es decir eh, creo que como resumen el libro queda bastante claro hay una teoría, que es de donde partimos, que es que hay una teoría austríaca en contra de la keynesiana y la monetarista que demuestra que los ciclos económicos son causa del banco central, es decir, del sistema que tenemos actualmente, eso nos lleva a preguntarnos, bueno, y si esta, te esta teoría la conoce el, el mundo sí la conoce, fue reconocida y además se ha demostrado que es capaz de predecir Vale, pero ¿Y entonces por qué no se aplica? Y eso nos llevó allá a ir a ver cuáles son los mecanismos que de verdad hay eh, y a intentar buscar una explicación. Y la explicación no es otra, que es una máquina, una maquinaria, que emplea a la élite para poder extraer renta a, a la población de manera implícita sin que se dé cuenta. Eh, lo hace con muchísimas políticas muy complejas, de las que oímos siempre, o vemos en el periódico Expansión, Telediario, y muchos piensan, bueno, esto no sé qué será. Pero no, no, es, no es no sé qué será, es que te está afectando a ti directamente. Es que estás perdiendo poder adquisitivo y se lo estás dando a ellos. Que tu depósito a la vista no rinda interés o que te cobre el banco comisiones por ese depósito a la vista o por otros muchos eh, depósitos, para no meter una cuestión de la reserva fraccionaria, o por ejemplo un depósito a plazo o que haya tan poca rentabilidad en muchísimos de los productos de los bancos, tiene algo que ver. Claro que tiene que ver. Su dinero eh, está siendo comido por la inflación y está siendo comido por un proceso redistributivo que manejan desde arriba. Crisis tras crisis, que usted se quede sin empleo, tiene que ver directamente con aquella noticia que un día escuchó o, y que pasó de largo, que era al presidente o a la presidenta del Banco Central diciendo que iban a llevar a cabo un plan expansivo. Y por último, pues después de haber relatado cómo funciona toda la élite, cómo surge y cómo opera, nos preguntamos, ¿y ahora con la COVID?, ¿Qué es lo que pasará? Es una oportunidad de oro, evidentemente que es una oportunidad de oro. Y es que, ya lo he comentado previamente, la máquina financiera del expolio ha vuelto a funcionar. Eh, estábamos en un periodo de estancamiento, la política monetaria estaba ya agotada, estábamos entrando un poco en lo que Jesús Huerta de Soto llamó la japonización de la Unión Europea. Pero de repente se presenta esta oportunidad y da alas otra vez a la máquina financiera del expolio. Eh, el Banco Central Europeo, y tanto la Reserva Federal también, pero eh, lo que nos atañe aquí a Europa, ha implementado el, lo que se conoce como el PEPP, que es un plan de emergencia de compra de activos eh, por, por pandemia. Y ha hecho una de las mayores expansiones crediticias de oferta monetaria de la historia. Y la ha hecho ahora, con el coronavirus. ¿Qué esperamos con ello? Pues evidentemente las consecuencias que de ahí se derivan van a ser de nuevo... Otra expansión crediticia, que incluso puede derivar en hiperinflación y en, la crema del, y en la quiebra del sistema. Esperemos que no, porque además el euro es una moneda relativamente fuerte. Si fuera Argentina, seguramente hiperinflación. Pero eh, lo más seguro es que pueda, en el largo plazo, eh, llevar a alguna, alguna que otra burbuja o a una recuperación bastante lenta. Eso, sin lugar a dudas. Y después, por último, volvemos a ver que en el momento de recesión se aprovecha para fusiones bancarias que concentran el poder. Ha hablado Bankia y CaixaBank, que ya se ha hecho, estos días se está hablando de Unicaja y Liberbank Sabadell con BBVA o con CuxaBank, es decir, están aprovechando otra vez la situación para eh, fusionarse y para seguir concentrando poder. Están aprovechando otra vez la, la eh, ocasión para imprimir más dinero. Es decir, en el libro lo comentábamos y está escrito de hace unos meses que la COVID la iban a aprovechar. Y estos días estamos viendo en las noticias que la están aprovechando. Entonces yo ahora digo a todas aquellas personas que nos escuchan, eh, es el momento de comprender cómo funciona el sistema bancario, es el momento de comprender eh, cómo nos engañan sin saberlo eh, y, y es el momento de ser conscientes de ellos precisamente para intentar revelarnos. Porque es un ataque directo a nuestro progreso eh, y a nuestra propiedad. Y, evidentemente, algo intolerable. Sí. De hecho, antes de, antes de terminar, teniendo en cuenta todo lo que has indicado, en lo que no te falta razón en absoluto, quisiera preguntar si a tu juicio a la hora de plantear una alternativa es mejor volver al patrón oro, apostar por el blockchain, por las criptomonedas basadas en este, por su paradigma distribuido y descentralizado, o establecer una competencia sin más entre bitcoins, altcoins, ethereum, ripples, y otra serie de monedas privadas, incluyendo el patrón oro, cualquier cosa que no fuera estatal y que hubiera mayor competencia. Y si no, simplemente, pues, liber libertad monetaria. Hay quienes consideran que es mejor libertad monetaria sin más, quienes prefieren el oro u otro metal, o quienes directamente se van al tema, bueno, se van a las cristodivisas. Insisto, dentro de estas, ¿a qué es la de paradigma distribuido y descentralizado, porque, por ejemplo, la ex-crona sueca o la libra de Facebook no responden en absoluto a ningún propósito descentralizador. En el caso sueco, por tema de seguir en manos un banco central, y en el segundo, porque hay un tinglado de entes que responden al crónico capitalismo. Así que. Es tu turno. Nosotros en uno de los últimos capítulos del libro proponemos, evidentemente, no solo vamos a criticar, sino que también proponemos. Es verdad que lo hacemos de manera mucho más breve que la crítica, porque es verdad que la crítica requiere muchísimo eh, más espacio. Pero nuestra propuesta se basa en, en dos reformas que han planteado otros economistas bastante famosos en España, como son su huerta de Soto, que en su libro Dinero, Crédito, Bancario y Ciclo Económico plantea una reforma del sistema bancario, del sistema monetario, y también Juan Ramón Rayo, que en su libro muy famoso, Una revolución liberal para España, plantea más recientemente qué podemos hacer con el Banco Central europeo. Evidentemente, no cabe duda de que, de que el sistema tiene que ser de plena libertad. ¿Eso qué indica? Eso indica acabar con el Banco Central, privatizar el Banco Central. ¿Hay formas de privatizar el Banco Central? Evidentemente. Eh, lo contamos en el libro y una de ellas, eh, una de las fórmulas es eh, repartir el... Eh, la propiedad del banco central en naciones a los principales eh, poseedores de o que han contribuido con el tiempo al mantenimiento del banco central además eh, qué hacer con el, la moneda pues es verdad que ahí hay una cuestión bastante interesante eh, que pone en duda la, la idea del teorema del, re, del teorema regresivo del dinero que plantea Mises que luego apoya a Rothbard pero que por ejemplo hay eh, gente que cree en el fractional reserve banking el eh, free banking ahora mismo ...están criticando bastante el la idea del teorema regresivo del dinero. Eh, yo mm, preferiría... Eh, ...nosotros tal y como, hemos seguido a Rayo, que se define como eh, Fractional eh, Reserve Free Banking... ...y él apoya eh, el canje de euros por oro y lo plantea como factible, dada la cantidad actual de oro y de pasivos del, y activos del Banco Central. Con lo cual nosotros planteamos esa alternativa, es decir, la del canje por oro, eh, confiando también un poco en el teorema regresivo, porque si tenemos que elegir alguna de las monedas actuales, evidentemente nos parece, y además con cada impresión de moneda, con cada vez que más devaluada está eh, las monedas fiduciarias más vale el oro, quiere decir que con el tiempo el orden espontáneo sigue dándole valor ...como moneda al oro, así que nos parece bastante lógico seguir recomendaciones de dos expertos como son aquellos dos... ...y proponer la vuelta al patrón oro y, y no solamente el oro va valiendo más, el Bitcoin tiene un valor bastante elevado en comparación... ...con las unidades de monedas como el dólar estadounidense y del euro... Se dice, por un lado, que hay muchas volatilidades, aunque por otro hay que destacar que esas mismas criptomonedas tienen mecanismos de autorregulación técnica que impiden la inflación, como el halving, aunque no vamos a indagar sobre ello, simplemente hacer unos apuntes, porque las criptomonedas están ahí como alternativa al sistema monetario actual. De hecho, considero que es un avance positivo en la tecnología, y que Internet puede ser una ventaja a la hora de poner en, caje, en jaque al poder centralizador. Y el blockchain va a permitir desafiar el aunque se mantenga el dinero digitalizado, pero desafiar a los entes centralizadores y a los bancos que colaboran con los gobiernos. ya Por eso les pone tan de los nervios el Bitcoin porque se le escapa el control de las manos. Es, es más, te Los digo vehículos... es, es que tenía que apuntado para destacar que incluso a eso que estás comentando, quieren acabar no solo con el dinero metálico, que también era algo que quería comentar, pero es que recientemente escuché a Stiglitz, premio Nobel de Economía, no sé si en el 2001 o 2002 o por ahí, no lo sé, pero vamos, recientemente y es un alabado, es verdad que tiene mucha controversia normalmente, pero que es un alabado economista internacional, dijo que abiertamente, en uno de los principales canales de economía del mundo, que había que prohibir el Bitcoin, había que prohibirlo. Stiglitz evidentemente pertenece a la élite, ¿qué más vamos a esperar de él? Pero que precisamente a lo que va, querían y quieren prohibir el Bitcoin. De hecho, no tiene ningún ente centralizado, bueno, un servidor desde el cual se ha todo el control, son nodos que están muy dispersos, aunque luego haya mecanismos de validación como la, como la prueba de trabajo y la prueba de esfuerzo, así como distintos protocolos de validación y encristación. Y en Pero la propia validación que tiene el, la cristodivisa es que no son impuestas por la fuerza, sino que desea no, el mercado... Exactamente. espontáneamente, porque los nodos están muy dispersos, no es, no es que haya dos o tres nodos en todo el planeta, como por ejemplo los CPDs, las redes sociales que tienen de respaldo. Que lo mismo hay uno en Europa, uno en Canadá y otro en Estados Unidos. Nodos hay multitud y no solamente insisto, no solamente está el Bitcoin, que es la criptomoneda basada en blockchain más famosa. Hay varias. Y con esto, a no ser que quieras añadir algo más no simple, añadir como última cosilla para porque igual no lo he comentado que nada que simplemente animo a todos los que están eh, escuchándonos lo que no han escuchado y viéndonos que animo a que se hagan con, con el libro porque eh, aunque en esta es verdad y por eso me gustaría aclararlo en esta charla igual ángel y yo pues ya ya han bastante tiempo metido en esto y eh, nos encanta y nos apasiona igual hemos hablado en términos un poco más técnicos pero el libro nada tiene que ver con estos tecnicismos, evidentemente introducimos algunas palabras técnicas porque son necesarias, pero están bien explicadas incluso en un glosario al final del libro. Lo explicamos con ejemplos muy sencillitos y además en apenas 80 páginas, es decir, el libro es divulgativo de verdad, no es divulgativo para aquellos que saben de economía, no es divulgativo para todos, para los que saben de economía y para los que no saben de economía, y era simplemente el matiz eh, que quería hacer. Eh, además de que evidentemente os animo no solo por la facilidad de lectura por la sencillez y por los divulgativos que es sino porque creemos que al igual que las ideas que hemos plasmado en ese libro revolucionaron nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de pensar, creemos que también pueden revolucionar eh, vuestra forma de pensar y igualmente de ver el mundo y con ello pues intentar por lo menos eh, cambiar la pésima situación el, a la que estamos abocados esa es la clave. Plan tratar de cambiar la situación y tener en cuenta y poner sobre la mesa determinados planteamientos que es lo que se hace en el libro y, en cierto modo, en este directo. Porque lo que está claro es que hay que acabar con el sistema actual, que es un fraude y una vía más mediante la cual el, es el Estado vulnera la propiedad, castiga el ahorro y lastra la prosperidad. La cuestión de los ciclos económicos tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo. Y lo dicho, anima a comprar el libro, Vuelva a felicitar sinceramente a sus dos autores, tanto a Vicente, el entrevistado, como a su compañero Alberto, que lamentablemente no ha podido charlar con nosotros, pero esperamos poder hacer algo similar con él también en alguna otra ocasión y sabemos que está a pie de cañón igual que tú. También agradecer tanto tu interés en hacer posible esta conversación como al público su interés en esta actividad. Muchísima suerte en esta trayectoria, desde este medio vamos a vamos a daros todo nuestro apoyo porque además compartimos objetivos y la Escuela Austriaca es una referencia muy considerable y de hecho lo más importante de esta es que no responde a modelos matemáticos que salen de artificios de laboratorio para justificar premisas ideológicas, no hace falta mencionar a la, la praseología, sino decir que la escuela austriaca se basa en, en la espontaneidad y en el funcionamiento natural. Y es, que, y es que en realidad el mercado es un mecanismo espontáneo mediante el cual la sociedad, así en sentido amplio, satisface sus, sus necesidades y otra serie de deseos libremente mediante individuos y empresas que actúan para intercambiar Bienes y servicios. Y con esto, pues doy el cierre recordando y, y que te, pueden una, seguirnos. Una cosa, sí. Yo simplemente nada, pues, ya que va a terminar, pues simplemente agradecerte que, tanto por mi parte como por la de Alberto, que nos haya invitado a poder hacer la primera presentación de la máquina financiera del expolio. Y también pues muchísimas gracias a todos los que... Eh, toman parte de su tiempo para poder escucharnos. Muchas gracias a Navarra Confidencial y a ti también en particular, Ángel. Personalmente también encantado. Además, sabéis que soy un ferro seguidor de la escuela austriaca, aparte de ser paleolibertario, narco tradicionalista y lo dicho. Muchísimas gracias y mucha suerte. Podéis seguirnos en nuestra huella en nuestra.